Y estamos de vuelta en otro capítulo de Metroid para el Nintendo. Que en este caso dejé el capítulo anterior en la Morphaw. No, que lo dejé. Ah, sí, en las bombs. En las bombas, como quieran llamarle. Entonces vamos a agarrarlas. Por fin tenemos las bombitas. Que en este caso sí son algo eh, beneficiantes en ciertos este, puntos. Eh, no en todos lados, dado que el, no los vas a necesitar mucho. Pero, bueno, en algunas partes sí van a ser muy, muy necesarias. Entonces, eh, si llegan a, a intentar jugar el juego por primera vez, no se les olviden ir más que nada lo que son el primer tanque. Bueno, por primera vez lo que son los misiles, el primer tanque y eh, este, las bombas. Más que nada, esas son esenciales. Y el que sí es completamente, completamente esencial es la Morphal dado que van a necesitarlo para este, pasar por las partes pequeñas y este, también para poder usar las bombas, porque si no, pues no se van a poder este, hacer bolita, como, como muchos lugares este, dicen, y este, pues no se van a poder usar las, las bombas. Ah, mira, por fin misiles. Así que, este... De hecho, voy a, a ver si puedo lograrlo. Conseguir eh, un ítem que en teoría se, solamente se consigue hasta después de conseguir eh, las bombas, las bombas, las este, botas de super, super salto. Mm, creo que aquí es. Sí, creo que aquí es. Ok, aquí voy a conseguir el Ice Beam. En este caso es para poder congelar a mis enemigos y poder eh, hacer el truco que necesito. La ventaja de que al inicio del juego puedes conseguir muchos ítems necesarios este, para lo largo de la historia. Oh, el problema es que voy a necesitar este más misiles. Vamos. Ay, vamos, vamos, vamos, vamos. Solamente tengo dos. Ah, ok. Ahora tengo cuatro, me falta uno. No, no me dio. Tú tienes que encerrarme los misiles Tampoco Ah demonios Es lo que pasa a veces De que te quedas sin misiles Más que nada cuando vas iniciando Oh genial Vamos vamos vamos vamos Otro detallito es de que El juego en sí no No tenía mucha capacidad Por eso es que se Tienen lagazos. Este, La memoria RAM se, se saturaba En el juego ¡Ah! ¡Demonios! ¡Vamos! Por eso hay que este Tener los Muchos misiles porque va a haber lugares donde vas a necesitarlos y, Si no tienes Te vas a quedar atorado ¡Ah! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos. 2, 3, 4, 5 Todas las puertas rojas necesitan 5 misiles. Van a haber algunas puertas color verde, si mal no recuerdo. ¡Listo! Ice Beam. Van a haber algunas puertas verdes <coughs> donde van a necesitar de 10, pero a esos es mucho más adelante del juego. Así que no voy a spoilearles en qué parte va a ser. <risa> Una desventaja de tener el Ice Beam es de que no, a, tus, a tus enemigos no los matas de un solo disparo. Este, ahora aumentan, el, más que nada, porque un disparo lo congela, un segundo lo descongela. Entonces, eh, digamos que en teoría esos dos es con. Eh, vaya, forman un solo disparo. ¡Ah! Sí, sí, sí, lo olvidaba, lo olvidaba. ¡No, no, no! no. ¡Ah! Se cerró. Lamentablemente aquí hay un truco para las bombas De hecho también se supone que El Ice Beam lo puedes conseguir Más bien eh, Cronológicamente como es el juego Lo deberías de conseguir después de tener las hype Jump bombs, High Jump Puts Pero pues yo me adelanté Así que este Así como me adelanté con el Long Beam Que no lo fui a A, este, a obtener ah, Creo que se están escuchando Ruidos raros <risa> Bueno, para no hacer las cosas este, Difíciles, vamos por el Long Beam ah, Estos son un poco Enfadosos esos Compañeritos, pero todo muy voy a necesitar Misiles, así que A ver cómo le hago Ah, esa es la desventaja de no tener el Long Beam como tus rayos son demasiado cortos, cuando quieres dispararle a algún enemigo lejos, no, pues lamentablemente no alcanzas. Y volvemos de regreso al inicio. Hay una parte, de hecho, este... ¡Ah, es cierto! Ahora que recuerdo, hay un tanque cercas. Al inicio del juego hay un tanque, pero lamentablemente uh, para poder obtenerlo necesitas uno, los, el tener el hielo. Y la bueno, en sí, como les digo, casi la mayoría de los ítems que voy a conseguir necesitas a fuerza de las botas. este Pero voy a adelantarme porque lo necesito rápido. Así que voy a adelantarme para obtener ese... Hay un pequeño truquito que voy a hacerlo con el Ice Beam. Ahí está. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! Por fin tenemos el Long Beam. Ahora sí. ¡Wee! Van lejos mis bolitas. <ríe> Lamentablemente solo puedo disparar tres. Ah, es por, por el motor del juego que no te permitía hacer más disparos, más que tres, así que nada, no pasa nada. Me las puedo arreglar. Lo que no me puedo arreglar es no obtener misiles a tiempo. <ríe> Me encanta la banda no sonora de este juego. De hecho casi la mayoría de los juegos de Metroid es la que más me gusta. Y el tanque.. Aquí es. Ok, ocupo a este enemigo. Sígueme, sígueme, sígueme. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Para acá, para acá, para acá, para acá. Vente, vente, vente, para acá, uh, Sí, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ah, aquí está, aquí está. ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Listo! ¡Yes! Ok, según si mal no recuerdo. Ahí está, miren. Ah. Ahí está. Creo que ahora sí voy a alcanzar. ¡Sí! Sabía que sí iba a alcanzar. Ok, ¿qué más ítems aquí puedo conseguir? Ah, sí. Vamos por el Varia. Es el traje climático en, en español. O oh, Varia Suite. Este, creo que debí haber agarrado primero el variante antes de venir por el, por el tanque, voy a tener que regresarme todo otra vez. <ríe> ah, está bien porque luego arriba hay ciertos puntos donde eh, hay mucho, eh, pues digamos, acantilados <ríe> o caídas. Así que no quiero caerme y perder toda mi vida. Vamos, esquivamos los enemigos... ¡Ah! ¡No! ¡No! Esa es una de las, de las cosas que no me gustan del juego. A pesar, a pesar de ser uno de mis favoritos, es una de las cosas que no me gustan. Lamentablemente. Okay. Vamos hasta arriba. Sí, ya tengo los misiles de abajo. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Ok, en esta zona es donde consigues el Varia. Como le digo, me estoy adelantando muchos trucos, en ¿sí? Este... Muchas este, partes del juego. Pero es para poderlo aventajar. Porque como les digo, va a haber zonas donde si no tienen estos ítems. Y más si eres este, no jugando. Vas a batallar bastante. Así que te dejo estas. Estas. Pues digamos. Truquillos. <ríe> ok, aquí esto es lo difícil. Ese, este personaje que está aquí. Ese pequeñín. Tiene que subir por aquí, así que esto va a tardar bastante, tenemos que hacer, tenemos que lograr que ese amiguito suba, oh uh, demonios, oh demonios, oh demonios, ah. es que es lo que me refiero de que también, ay ay, ay oh, demonios, ok hay que hacerlo otra vez, hay que hacer que suba, hay que lograr que suba, esa es una, y que se mantenga ahí arriba, lo congelas. Ahí, ahí. ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ah, oh, sí! ¡Ah, demonios! ¡La regué! Bueno, al menos tuve mis 15 puntos de regreso. ¡Ah, genial! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que esa parte la voy a cortar y voy a dejar cuando ya esté arriba. Ay, demonios, lo congelé. Vamos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. No, no, no, no, no. Vamos, vamos, vamos, sube, sube, sube, sube. Ah, demonios. Otra vez. Van ah, no, a tallar bastante, bastante, bastante, bastante. ¿Qué? No volvió a salir. ¿Qué onda con eso? Tiene que seguir intentando, intentando, intentando hasta lograrlo. Yo creo que esa parte la voy a cortar. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Ah, ahí está, ya subió. Ok, ah, ah, no, no, no, espérame, espérame, falto yo. Por fin. Ah, remote uno otra vez. Ah, espera, sigue, espera. sigue sí, sí. No, no, no. Oh, ahora el problema va a ser subir. Uno, dos, tres. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ahora que nuestro amigo está aquí arriba, hay que lograr que se posicione de este lado. ¡Ay, ay, ay, mero, mero! ¡No! Pero sin matarlo, porque si lo matas, hay que volver a empezar todo otra vez. ¡Ah! Hay que ser casi exactos. Casi, casi tiene que quedar aquí. Vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay, mero, ay, mero, ay, mero! Ahí está, ahí está. ¡Oh, cómo ¡Ay, nomás tengo dos misiles, nomás tengo dos misiles, nomás tengo dos misiles, nomás tengo dos misiles, nomás tengo dos misiles, nomás tengo dos misiles, nomás tengo misiles. Ahí está, cuatro. De paso, vamos a recuperar energía. Ok, ah, demonios, Ay, no me deja nada. Vamos, vamos, vamos, vamos, Ahí está. ninguno me dejó vamos, misiles, misiles, misiles, misiles Ay, no me ves que lo maté Ay, se caen los misiles de ahí arriba No, no manches, eso es lo más Ojete que puede haber pasado Y sí, no manches Ahí está. Por eso les recomiendo que consigan misiles antes de irse a las puertas. Porque luego van a batallar y va a ser un rollo. Tenemos el Varia. Por fin. Por fin tenemos el Varia. Que por cierto cambia de color eh, el aspecto del personaje. Pero eso facilita de que cuando caigas en la lava. Y algunos personajes te golpeen, ya no te hagan mucho daño. Así que, amiguito, quítate de mi camino porque voy lejos. <ríe> y. Ah, ok, aquí ocupamos. Ah, para eso ocupamos las bombas aquí porque si no las hubiéramos tenido, nos hubiéramos quedado todas para siempre. Que hecho, una vez me pasó. Intenté obtener el Varia sin tener las bombas, pero después olvidé que tenía que bajar así que por eso es necesario tener las bombas miren, si se fijaron este, no recibí mucho daño del personaje bueno, en este caso aquí sí pero miren si caigo a la lava pierdo vida demasiado lento miren y antes no antes era demasiado rápido así que esa es, la, esa es una de las ventajas del por qué hay que tener el varia desde antes Lagasazo, mi amigos. Eso era el lag antes. Antes no existía el internet. Bueno, sí existía el internet, pero... Me refiero a que no era tan accesible. Y no conocíamos el lag por el internet. Conocía el lag por los videojuegos. Decía una parte también en, en el juego de Super Mario Bros. Donde... Te da, no lag, pero hay un pequeño, pequeño retraso en los frames. Eh, es cuando llegas al final del juego con Bowser. Ah, vamos, sube, ahí está. Con Bowser, donde está lanzándote este, muchos martillos. ah Vamos, vamos, vamos, déjense. Te está lanzando muchos martillos y eh, ahí te da mucho lag. Bien, pues ya estamos listos Ya podemos ir a cualquiera de los dos lugares Que puede ser Norfair o Crate Así que ya ustedes decidirán A cuál quieren ir Esta sería la segunda puerta Bajando más, más, más, más, más, más, más Aquí Ahora vamos de regreso <risa> Vamos Aunque me puedo ir por la lava, pero No, porque voy demasiado lento Miren, puedo ir por la lava y me quedo No pierdo mucho de vida pero no es recomendable. No es recomendable porque la vida la van a necesitar más adelante. Y más en Cry. Demasiado, demasiada lava. Demasiados personajes que llegan imprevistos. Este. Eh, esa es una. Pero en Norfair. No tanto Norfair. Más bien en Ridley's Hideout. Es otra parte más adelante del juego. Ahí sí si completamente vas a necesitar toda tu vida. Porque ahí se te va a spamear el juego de... Enemigos y no, o sea va a haber puntos donde no vas a poder aguantar con un solo tanque de vida. Así que ahí a fuerzas, a fuerzas ocupas tener ya mínimo 5. 5 tanques. Cuatro bueno, si eres muy hábil con dos. Este, pero yo vaya, no soy tan hábil que digamos aunque sea. Aunque me encante mucho el juego. Pero yo sí a fuerzas tengo que hacerlo con cinco. a Cride digo a Norfair primero vamos a ir por misiles de hecho casi todo el juego este eh, es recomendable en sí que obtengas la mayor eh, puntuación en power-ups para que no estés en desventaja cuando llegues uno con Cride Cride es en eh, teoría uno de los jefes un poco más difíciles en cierto punto no sea que es difícil sino más que nada es demasiado latoso porque te lanza este como unos tipo boomerangs, que creo que son garras y este y te lanza este espinas, entonces ese sí va a ser un poco difícil que lo venzas este sin mínimo mínimo con que tengas el wave beam o que tengas el este el screw attack para que en este caso cuando saltes este, lo dañes desde, desde arriba. Pues esta es la entrada hacia Norfair. Ah, no quería bajar <ríe> Cambio trandástico en la, en la música Y bien, pues hasta aquí dejo este video nuevamente eh, Espero que no se nos haga tan largo Esta serie que es Metroid este trataré de no perder y no quedarme atorado en ningún lugar que de hecho hay muchos puntos donde te puedes quedar atorado y puedes perder el juego si no tienes habilidades eh, en este caso eh, como poder recuperarte entonces eh, si sí sería muy necesario de que eh, obtengas muchos, muchos items y en especial los high jump boots boots, perdón <risa> pues, o oh, botas de salto a alto alto este, para que no te quedes atorado este... Pero bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete, dale a la campanita para que puedas ver mis próximos videos y también sígueme en mis redes sociales porque voy a estar subiendo más bien algunos pequeños clips adelantos de algunos otros juegos que posiblemente vaya a subir. Y déjame en los comentarios qué otro juego te gustaría que subiera. Si te gusta todo lo que son los juegos de Nintendo, coméntame un juego de Nintendo si lo tengo lo podría jugar. Si te gustan los juegos de Xbox también y si en este caso de Play, pues solamente tengo el Play 2 y el Play 1. Eh, lamentablemente mi Play 3 murió, <ríe> así que no lo voy a poder jugar. Eh, pero sígueme, comenta, suscríbete y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.